quieres hacer vídeos de OBS Studio también tengo otra que se llamaría con el que estoy grabando ahora es esta de aquí iTock es Cre record eh, pero ahora tú quieres saber cómo se hacen los vídeos con OBS Studio a ver, aquí ya la tengo abierto uno pero voy a crear un nuevo perfil para que veas como lo que tú tienes que hacer es iniciar grabación que es para grabar una pantalla en específico o cualquier cosa así Ahí. nuevo eso lo estoy haciendo yo nuevo cero, cero mostrar el asistente de configuración automática es para que la misma aplicación te configure eh, con, según el sistema que tú tengas te lo va a configurar los procedimientos de la computadora. Mostrar el asistente de configuración automática. Y ahí te va a decir si tú vas a transmitir un directo o si vas a grabar pantalla. ¿No hay Transmisión en directo. Tú no vas a transmitir en directo. Sería optimizar para la grabación de pantalla. ¿No aquí. Damos siguiente. Y aquí va la resolución. Esta es la resolución actual que tiene la computadora. Mismo. Pero, por ejemplo, yo tengo dos monitores. Tengo un monitor. Según con los monitores que tú trabajas. Ahí yo activo el otro monitor. Y aquí tengo monitor 1 y monitor 2. Y la resolución que tú vayas a utilizar. Eh, déjame ver. Aquí los FPS, la velocidad de los FPS. Según las propiedades de tu computador. Vas a seleccionar eh, los FPS que tú quieras. No te recomiendo lo, la que más tú quieras. Para usar la alta resolución, la actual de 30 fps, tú vas probando con cuál más te, te sea mejor en la computadora. Siguiente, y aquí está diciendo la, los detalles de tu computadora. Y ya tú lo aplicas. Estamos en el nuevo 00. Para iniciar esto, de 0. Sería algo así Y en esta sería la primera escena Que tú la creas Después vienes y creas fuente Una fuente, aquí te él según lo que tú vas a grabar Ahora por ejemplo yo quiero grabar eh, wow Puede ser captura de pantalla Que sería para toda la pantalla Captura de ventana Que sería para una ventana en específico O captura de juego Que es la que más así si tú quieras hacer eh, o a seleccionar captura de juego captura de juego o tú le pones le cambias el nombre o lo que tú quieras grabar. aquí y aquí tú seleccionas juego que tú quieras eh, grabar yo voy a poner ventana específico y aquí en ventana va a tener los juegos y esto ¿no? aquí por ejemplo tengo el juego Selecciono el juego y aquí tú puedes configurar no es ahí me ha salido wow. eh, aquí tú puedes seleccionar algunas opciones más y, pero por ahora lo voy a dejar así en acertar y le ajustas la pantalla a la opción que tú más te deseas sensible aquí ya yeah. aquí yo silencio el micrófono para que la aplicación no grabe lo que yo hablo pero si tú quieres grabar lo que tú hablas selecciona aquí el micrófono y ahí grabaría lo que tú estabas hablando aquí el audio de juego y aquí se va a poner todos los audios de los juegos lo que se, según lo que tú vas a grabar y iniciar grabación ya no tiene más ninguna lógica aquí ¿no? ahora me digo que mandar este tipo que tengo dos grabadores abiertos no, nada a 24 fps y así a ver aquí, ya inicias grabación y va a empezar a grabar y aquí abajo te va a poner el CPU, la cantidad, lo que te está consumiendo, el tiempo que estás grabando, o si estás en directo, el tiempo de que estás en directo. Y así es fácil. ¿no? Iniciar grabación, si te es más fácil para ti, si tienes dos pantallas, la, esta ventana de aquí la pasas a la otra ventana para el otro monitor y te quedas con porque tenga más espacio para grabar y termina grabación cuando termines de, de grabar la partida puedes poner acceso directo en configuración ya el otro sería el modo estudio que el modo estudio es esto es lo que tú estás viendo y esto es lo que tú quieres que salga en el video por ejemplo tú quieres hacer otro un video mejor diseñado por ejemplo voy a coger una foto una imagen selecciono la imagen que quiero que ponga aquí y aquí selecciono la foto a aceptar y ajusto la foto todavía esto no es lo que va a salir ahora tú aquí ejecutas y esto sería lo que se va a ver y para tú seleccionas aquí y quitas esto y aquí se vería lo que tú vas a poner aquí se estaría grabando, y cuando tú haces esto sí, ta, se pasa lo que tú estás viendo aquí para para lo que se saldrá en la pantalla. Si está transmitiendo o si estás grabando, se empezaría a grabarle toda la pantalla de aquí. Y si quieres volver a cambiar el juego, seleccionas el juego, le quitas aquí y pon a cerrar la imagen. Y, pero todavía no se está transmitiendo A lo que se está grabando O se está transmitiendo en directo Tienes que hacer el rastral Y saldría esta imagen aquí Esto es lo que está saliendo En la grabación Y esto es lo que tú estás viendo Antes de que salga la grabación Esto no se verá Esto es para que tú vayas probando nada más Y cuando tú haces la transferencia Aquí Saldría aquí o si tienes, vas a agregar otra ventana O eh, cualquier cosa, un video vas a, para que salga un pedazo de video, cosas así Ya después tú lo editas y sale para poner texto eh, Salida de audio, captura de pantalla, captura de juego si tienes otro juego abierto Y así Y siempre iniciar grabación Ya transmisiones sería para otra cosa Para transmitirla en Youtube, transmitirla en Twitch y otras opciones pero para grabar que lo que tú haces este video es, es para esto y, ya. y grabaría lo que tú haces en el web más nada o cualquier otro juego que quieras grabar pero en modo más sencillo en este que grabaría pantalla solamente y ya pero ya yo me estaba adaptando modo estudio que es un poco más profesional Y mejor para transmitir Para que no te saquen las cosas mal Ni nada así pero bueno, Y aquí tienes el vídeo que te hacía falta Que varias personas me han preguntado De cómo se puede hacer Grabación de pantalla Con el OBS Studio porque dicen que es muy difícil Pero es mentira, el OBS Studio es muy fácil De grabar pantalla Y te lo sugiero Si vas a grabar nada más Iniciar grabación, grabación nada más Te lo sugiero que lo hagas así para que no te vuelvas muy loco En hacer transición Si no tienes dos monitores Por ejemplo yo tengo dos monitores Y puedo hacer La aplicación a esta La muevo hacia el otro monitor Y ya Y así de fácil Más nada Bueno, hasta aquí el video este Espero que te haya funcionado De cómo hacer grabación y en los ajustes puede si te anda lento y